Hoy presentamos, el paquete. Ah, el olor a envidia por las mañanas es increíble. Oh, ¿y esta caja? Oye, Aaron, encontré esto en la puerta. ¿Tú lo pediste? No, yo no lo hice. Qué raro, porque yo tampoco lo pedí. Oye, Nina, ¿tú pediste esto? No, Jimbo, yo no pedí eso. Oye Dash, ¿tú pediste esto? No Jimbo, yo no pedí eso Oye Rudy, ¿tú pediste esto? No Jimbo, yo no pedí eso Nadie que ha pedido este paquete, bueno ya que estamos podríamos abrirlo y ver qué es Tal vez sean regalos para nosotros ¿Y quién podría habernos mandado regalos? Jeje, un admirador secreto o algo así vez fue la de los regalos mágicos. ¿De qué estás hablando? Pues cuenta la leyenda que hay un hada que se aparece cuando alguien se ha portado muy bien y le regala paquetes que conceden deseos sin ningún tipo de reglas, desde una montaña de luces hasta la muerte de alguien a quien detestes. Es cierto, pero no de regalos, porque a mí me visita a menudo y solamente me deja picaduras Creo que eso que te visita a menudo es un zancudo Creo que leer tanto libro te está perjudicando la mente, Rudy Perdóname por estar tan interesado en historias que hacen volar mi imaginación Y no pasarme todo el día jugando videojuegos como tú que estás pendejo Ah, sí, conchetumare Chicos, chicos, cálmense. Mejor veamos lo que hay en esta caja para que pasemos un buen rato y nos divirtamos Yo traigo este cortacartón para abrir la caja ¡Oh! ¡Son relojes! ¡Me fascinan los relojes! ¡Sí! ¡Son lo mejor que le ha pasado a la humanidad! ¡Miren! ¡Hay una carta! Este es un regalo para Don Jimbo de Se los regala su mirador secretos pero que les guste. Son unos lindos relojes que les dicen la hora y demás miras que me da paja decir. ¡Los quiero mucho! Espero que cuando salgan a la calle no nos atropelle un camión. ¡Qué bonito mensaje! Me gustó que dijera eso de que no nos atropellara un camión. ¡Vaya! ¡Sí están muy bonitos los relojes! ¡Quiero el rojo! Yo me quedo con el azul. Yo con el negro. Yo me dejaré el morado. Y yo naranjo. ¡Salgamos a huevear! ¡Qué bien! Ahora podré molestar a Aron y a sus amigos de mierda. No hay nada como dar una vuelta en el parque, ¿verdad, Aaron? Sí, a mí también me gusta pasear por el parque. ¡Ah, pero Ganchi muere! Ah, ¡Oh, no! Ah, ¡Es una araña! Ay, ay, ay! ¡Te va a picar! estos relojes tienen algo malo. Muy bien, aprovecharé que estoy en este baño y me agasajaré... me agasajaré comiendo esta deliciosa hamburguesa. Mmm, pero qué rico. Oh, pero qué sabrosongo. Ay, estos chicos de hoy en día. Ah. Nene Jimbo ¿Qué lo creerías? esto más que la mierda. ¡Qué buena idea, fue haber hecho pasar por un supuesto milagro secreto para darles esas weas feas. Ahora procederé a hacerles la vida de cuadritos. Y si es posible, matar a Ron de una vez. A ver, al cine. Fernando fue quien nos dio los relojes para hacernos la vida de cuadritos. Y posiblemente matar a de una vez. Esto no se puede quedar así. La policía debe enterarse. Jajaja, ja, ja, ja. yo nunca vi televisión porque es muy fome. Creíste que me ibas a delatar, ¿no? Esto que estás haciendo es ilegal. Haremos que te metas tras la reja. ¿Ah, sí? Pues veamos si ibas a la comisaría estando ciego. Santos edificios será una trompeta. ¿Qué crees? ¿Que estás en mundo Edoque? En realidad diría que es una mala copia. ¡Cállate! Tiras no a vivir un pijama de palo. Me vas a matar. Sí. ¿Dónde estarán los demás? Deben saber que los relojes son malignos. Auxilio, me mataron. Ayuda. Mira, en esta caja está Rudy. Hay que sacarlo. Auxilio, estoy muerto. No has muerto, tarado. Solo te pintaron los ojos con un plumón negro. Ah, tenías razón. Aarón, descubrí que Bernardo nos dio los relojes para molestarnos de acabar contigo. Ese Bernardo es todo un malandro, ese pedazo de mesa. Hay que darle una buena lección. Vamos a buscar a Nina y a Jimbo. ¿Cómo logras entrar a mi baño? Y yo sé cómo llegué ahí. Lo peor fue cuando esa señora abrió la puerta con los pantalones abajo y nos dijo que quería jugar con nosotros. Qué bueno que los encontré, Bernardo quiere matarnos con los relojes. No creerán lo valiente que fui cuando hice que una araña se me apareciera. ¡Por favor no me hagas daño! ¡Lárgate! <risa> ¡Sabía que estos enojes tenían algo malo! De hecho a mí no me pasó nada. Ah. Tenemos que ir a la casa de Bernardo y vengarnos. Fue muy divertido molestarnos, ¿eh? Ahora sufre mi ira. Pero ¿cómo sigues con vida? ¡Se te maté con mis propias manos! Pero matarnos, pintarle los ojos de negro y encerrarlo en una caja de cartón. Espera, ¿cómo supiste eso? No lo sabía, solo quería decir algo. Tienes razón, toma este caramelito como una disculpa, no lo hagas, es una trampa. No nací ayer tampoco. los hijos de... Bien, admito que la pasamos muy bien hoy, ¿cierto Bernardo? Oh sí, fue un día genial, eso ni lo discuto. Sí, aunque oh, me asusté ver toda la sociedad del baño en el que estaba Jimbo. Vaya que la pasamos muy bien. Oh, está muerto.